La pandemia ha cambiado nuestras vidas y también la forma en la que nos movemos por las ciudades. El patinete eléctrico ya era el rey de las calles antes del estado de alarma, pero ahora con la desescalada sus ventas han subido todavía más. Yo no me he podido resistir y me voy a subir en uno por primera vez para averiguar qué es lo que tanto seduce a los compradores. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Al trabajo? Sí, al trabajo, a la comandancia, vengo de casa y al trabajo. A la comandancia porque tú eres agente de la Guardia Civil y además experto en seguridad vial. Sí, experto en seguridad vial, tengo estudios superiores de, de ello. Veo que el patinete que llevas está impoluto, nuevito, no como el mío, nada que ver. La verdad que lo estoy estrenando hoy, antes solía viajar en, en Guagua al trabajo, pero bueno, pues hemos decidido optar por un transporte limpio y ecológico. ¿Y a dónde te diriges? ¿A la comandancia de la Guardia Civil? A que está A la comandancia, por ahí por San Cristóbal. vamos, son 7 kilómetros, es un paseíto. Pues bien, ¿te acompañamos? Venga, vamos para allá. ¿Cruzamos por el paso de peatones, Jesús? Cruzamos por el paso de peatones, pero nos bajamos siempre, ¿vale? Es mejor bajarse. Ahora mismo, hasta que no se termine de definir el vehículo de movilidad personal, somos peatones. Entonces, el paso de peatones, a pie. Y ahora ya podemos volver a subir. Todos son ventajas, ¿no? El elegir para... el patinete eléctrico es... ¿eh? ¿Ventaja tras ventaja? Para mí todos son ventajas. Me ahorro 30 euros de la guagua, no contamino y aparte no me estreso con, con la circulación que veo todos los días. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. <risa> Perdón, que te pare. Nada, nada, dime. Mira, ¿por qué te decantas tú por este vehículo? ¿Por qué usas tú el patinete eléctrico? Yo lo uso principalmente por ecología. Ahora con toda esta historia del coronavirus y demás, pues no te tienes que aglomerar ningún transporte público. ¿no? Pues muchas gracias por pararte, Javi. No te quitamos más tiempo que vas a llegar tarde al trabajo. De luego! Bueno, Jesús, ahora que le estoy cogiendo ya el truco a esto, te reto una carrera. ¿Te ¡Vamos, venga! ¡Vamos! Venga, que te quedas atrás. Chacha, Ana, Venga. que esta está limitada y tú, la tuya no es. ¡Ah, se siente! Vaya, ¡Ah! un poco de trampa, ¿eh? ¡Yuhu! Pues nada, Ana, yo ya me quedo aquí, que ya llega el trabajo. Esta es la comandancia? ¿Aquí trabajas tú? Aquí trabajo yo, sí. Bueno, estaba muy bien el paseguito, Jesús. Sí, la verdad que es bastante agradable. 7 kilómetros, 20 minutos, bueno, sin contar las veces que no hemos parado, pero estaba muy bien, muy ligerito. Muchísimas gracias Jesús por dejarnos acompañarte. Venga, ¡Hasta gracias. Luego. Hasta luego.